Vez. Escúchame, ¿o acaso no me vas a volver a escuchar? O otra vez Escúchame, ¿o acaso no me vas a volver a escuchar?